Numerosas plataformas que reivindican el ferrocarril... ...así como colectivos y organizaciones... ...entre las que estamos Unidas Podemos... ...y las organizaciones que la conforman... ...a nivel del Valle del Guadalhorce... ...firmamos un manifiesto con el lema... ...por un tren que vertebre el territorio... ...y enfríe el planeta... ...en dicho manifiesto... ...que se leerá el próximo 14 de octubre... ...en la estación de Santa Justa en Sevilla... ...a las 12 de la mañana... ...se analiza la situación del ferrocarril en España pero especialmente en Andalucía, haciendo una propuesta a la ciudadanía para cometer un cambio radical en las políticas de transporte y así avanzar hacia un modelo sostenible donde la movilidad a pie, en bicicleta y el tren sean la prioridad y el resto de modos sean subsidiarios de este medio de transporte en tanto no reduzcan al mínimo su agresividad medioambiental. Con este objetivo se están convocando acciones en todo el Estado... ...que culminarán el domingo 24 de octubre... ...en una manifestación en Madrid. En un marco de calentamiento global... ...por las emisiones de gases de efecto invernadero... ...con el más que probable, eh, consecuente cambio climático... ...necesitamos repensar también nuestra movilidad... ...para hacerla más sostenible, más lógica... ...y accesible a todos los sectores de la sociedad. Este año, el 2021... ...ha sido declarado por la Comisión Europea como Año Europeo del Ferrocarril... ...con el objetivo de destacar las ventajas del transporte ferroviario... ...como de medio de transporte sostenible, inteligente y seguro. También para contribuir al objetivo del Pacto Verde Europeo... El, la, eh, ...el Plan de la Unión Europea para hacer sostenible la economía... ...mediante la consecución de la neutralidad climática de aquí a 2050... El sector del transporte en su, en su totalidad es responsable del 27% de las emisiones de gases de efecto eh, eh, invernadero de la Unión Europea y el pacto europeo prevé una reducción del 90% de estas emisiones asociadas al transporte para el año 2050. El transporte ferroviario contribuye con menos del 0,5% a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte, siendo uno de los modos de transporte de pasajeros y mercancías más sostenibles. Además, el ferrocarril es también extremadamente seguro y conecta a personas y empresas de toda la Unión Europea a través de la red transeuropea de transporte. Sin embargo, a pesar de esto, ...sólo el 7% de los pasajeros y el 11% de las mercancías viajan en ferrocarril... ...por lo que la Comisión Europea considera el año del ferrocarril... ...es decir, este año 2021, como una gran oportunidad para dar un impulso... ...a este medio de transporte, viaja en tren. En este ámbito de impulso del tren en el Valle del Guadalhorce... ...hace unos meses, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad... Recordábamos nuestra propuesta de vertebrar la movilidad de la comarca en torno al tren. Para ello proponíamos mejoras en la frecuencia de las líneas C2, así como su ampliación para convertirse en una línea circular que comunique todos los pueblos de ambas márgenes del Valle del Guadalhorce y todos ellos con la capital. En tanto se acometen estas ambiciosas obras de infraestructura, al menos desde las instituciones y organizaciones políticas y sociales, teniendo claro que es el tren la alternativa más sostenible frente al cambio climático, deberíamos impulsar la actual línea de cercanía C2, como eje vertebrador de nuestro transporte de viajeros, ampliando su recorrido hasta Antequera y organizando las comunicaciones desde los pueblos más alejados de la línea como Casarabonela, Lozaina, Guaromonda, Coín y ambos a hacia las estaciones más cercanas de dicha línea implementando autobuses lanzadera, carriles, bici que comuniquen estos municipios con el tren. De este modo, además, conseguiríamos provocar un aumento de la frecuencia de los trenes de la línea C2 y, por tanto, el mantenimiento de sus estaciones y su mejora. Obviamente, no es lo único que hay que hacer. También hace falta que la apuesta por el tren consiga una rebaja en el precio de los billetes, que en la actualidad oscila entre 1,20 y 1,80 por trayecto con un bono de 10 viajes y dependiendo siempre de la estación de origen. También sería muy importante que se implantara la multimodalidad en el transporte de viajeros, de modo que con un único billete, sacado por ejemplo en Coim, se podría utilizar un autobús lanzadera hasta la estación de Cártama y con el tren desde allí hasta la estación María Zambrano, incluso el metro después hacia el clínico o la universidad. Volviendo al objeto principal de esta rueda de prensa, instamos a la ciudadanía a utilizar el tren, a exigir mejoras para que su uso se convierta en habitual en nuestros desplazamientos. Asimismo, animamos a la participación en las distintas movilizaciones que se darán en las próximas semanas. La primera y más cercana es la concentración del 14 de octubre a las 12 en la estación de Santa Justa de Sevilla y la siguiente, la manifestación por el tren que se celebrará el 24 de octubre en Madrid.